Leo Marini, Alberto Batel Vitali, Mendoza, Argentina, 23 de agosto de 1920, 15 de octubre del 2000, más conocido como Leo Marini, fue un cantante y actor argentino. Su padre, Luis Batel, era dueño de un restaurante llamado los tres hermanos y su madre, Herminia Vitali, despachaba en una bodega de comestibles. A los cinco años, muerto queda huérfano mi padre, con su madre y su padrastro, haciéndose cargo de él. Su interés por la música y en especial por el bolero, nace al escuchar por la radio a tres cantantes mexicanos que lo influencian y animan a convertirse en cantante. Ellos eran José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arbizu. Su primera actuación fue... en en emisora de radio de la ciudad de mendoza lb10 radio cuyo invitado por unas vecinas que lo escucharon cantar la experiencia fue efímera pero le sirvió de a sus aún interpretas condiciones de cantante fortuitamente el tenor lírico español juan díaz andrés estaba de paso por mendoza cuando Alberto lo escuchó en la misma estación de radio y en que, que debutó y de manera inmediata buscó su asesoría musical. Díaz aceptó enseñarle canto por un año, casi todos los días, en lo que se convirtió en una única formación musical la cual hizo que dejara de imitar al cantante Cuando Alberto Batet ya tenía profesión el arte de cantar, él mismo Díaz lo llevó a la emisora local a probar suerte. Y es aquí donde él y Francisco Ábregas, el presentador del programa, lo bautizaron como Leo Marínez, el pseudónimo artístico que usaría en los meses vivos. En 1954 viaja a Colombia a realizar nuevas grabaciones al lado del trombonista y director de orquesta argentino Arnoldo Nali. Vuelve a Cuba en los años 1955, 1956 y 1958. Ese año, ante la masificación del formato LP, graba con la sonora matadera y el álbum Reminiscencias, el disco más vendido de su carrera musical, digitalizado posteriormente. En Bogotá, con su antiguo conocido médico Bellotto, establece la empresa discográfica Coro de Corta de Existencia. En suelo colombiano, en 1957, nace su segundo hijo, José Luis Batel. En 1970 regresa a Argentina y se divorcia y se reincorpora por breve tiempo la celodrama tercera junto a Miguelito Valdés y Carlos Argentino. A finales de este año firma contrato con la empresa discográfica venezolana Promus, para la cual graba en Caracas con una orquesta dirigida por pues, el conocido Arnoldo O'Nalit, el LP, el nuevo Leo Marini, canta de canciones que nunca antes cantó, el cual obtiene éxito y se convierte en en su resur resurrección profesional. Luis Pérez, presidente de Venezuela, lo condecora en 1978 por su trayectoria musical junto a Libertad Lamarque, Toñada La Negra, Bobby Capó, Damaso Pérez Prado y Pedro Vargas. En Venezuela en el año 1980, Relato capiles director de la orquesta de baile y los melódicos, solicitó su servicio como vocalista invitado en el primer disco de la orquesta, La Grande. Vuelve a contraer matrimonio con la chilena Gloria Solanas, en la década de los 80 decide radicarse definitivamente en Buenos Aires para estar cerca de sus hijos, viajando periódicamente a los países del la región para presentarlos. Al comienzo del año 1993 se le detecta un cálcer, y en 1995 asista a un homenaje que le brindó en Buenos Aires, y del cual se realiza un disco compacto conmemorativo. A pesar del tratamiento, se a los 80 años de edad en Mendoza, su ciudad natal, el domingo 15 de octubre de 2000. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.